Escribo letras detrás de mi mente que hará razona Quiero tratar de estar bien en esta vida que no perdona ya no me afecta verte con otra persona Aprendí a superarte aunque el dolor me coma Me hice tan adicto al ritmo no puedo salir del vicio Y los versos que se me convirtieron en droga Yo buscando la calma en sus brazos roto en mil pedazos Ella me busca solo para no sentirse sola Estoy cansado de esta vida mala Ya no quiero pensarte ni mirarte a la cara Estoy viviendo muerto y mi refugio es mi cama Escribo solo versos tristes cuando las luces se apagan Estoy cansado de esta vida mala Ya no quiero pensarte ni mirarte a la cara Estoy viviendo muerto y mi refugio es mi cama Escribo solo versos tristes cuando las luces se apagan ya no me preocupa lo que suceda a estas alturas Mi mente que me ilumina para no vivir oscura La luna se tapa con las nubes al sentirse insegura y, y yo que me siento inseguro no puedo pedir ayuda La tristeza me hunde al fondo de mi soledad Es otro día más en que solo quiero soltar un poco lo que siento El viento me grita que puedo pero yo no puedo por fuera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 cuando las luces se apagan escapando de la soledad buscando mi esperanza